Mi nombre es José Dacem Congonkumu. soy estudiante en Derecho en la, en la Loyola y bueno actualmente estoy coordinando el proyecto África en un clic y eh, me considero como panafricanista y afrocentrista. Bueno, África en un clic es un proyecto que nace para acercar un poco a África, al mundo hispanohablante. ¿no? Eh, nos dimos cuenta de, de la carencia informativa que, eh, informativa que existía acerca del continente africano y decidimos junto a un, a un amigo eh, poner en eh, marcha ese, ese proyecto. Bueno, el afrocentrismo es una corriente filosófica, política, eh, que defiende que la cultura negra africana eh, durante mucho tiempo ha estado como en el centro del poderío eh, cultural y económico. ¿no? Y el panafricanismo eh, defiende más bien la liberación de todos los pueblos africanos y de todos los pueblos negros. También he notado que desde la, eh, desde la política eh, occidental a todas las personas negras nos empuja solamente a meternos en el, en el activismo antirracista, ¿no? uh -huh. cuando realmente hay muchísimas luchas, eh, quizá desde mi punto de vista un pelín más importante que, que esto. Entonces, yo me di cuenta que había como una concentración en la lucha eh, antirracista y toda la demás lucha de liberación de los pueblos negros se dejaba de un lado. Entonces, también fue como un. un un hecho más que me, que me empujó a entrar en, la, en, en el activismo. Desde luego que no, porque al final eh, la sociedad andaluza como la sociedad europea, como todas las sociedades eh, que eh, en antaño históricamente han sido sociedades esclavistas, eh, difícilmente se pueden concienciarse sobre el racismo, ¿no? Porque el racismo, cuando pensamos un poco, nace de ahí, nace de esa trata transatlántica o arabo-musulmana, ¿no? Entonces es difícilmente posible hablar de concientización porque no lo hay no y las políticas tampoco acompañan muchas veces también hablando de racismo nos centramos mucho en el macroracismo no y dejamos de un lado el microracismo no ese racismo institucional ese racismo administrativo que mata más que ese macroracismo no entonces yo creo que la sociedad andaluza como tal todavía no no es consciente y no lo, no, no lo será si no hace un, si no hace un, examen, un examen de conciencia. Hay muchas asociaciones que están luchando, que están trabajando para, para que se, se, se, se visibilice ¿no? la, la lucha negra, pues ahora mismo viene a lo mejor eh, la asociación, el mat que el, el mundo de África trabajan, y también asociaciones eh, de, como Don Bosco y tal, ¿no? Es cierto que hay acciones, pero están a pequeña escala, ¿no? Y no hay como una, una red que, que, que conecta a todas esas, esas asociaciones. Y de hecho también ahí viene un poco el peligro, cuando decía antes, que dentro de, del antiracismo hay como muchas mucha divisiones. Me gustaría dejar un poco una cosa clara respecto al racismo. Eh, sí. Me gustaría que cuando se dé ese tipo de entrevista, que no nos centremos solamente en el antiracismo o el racismo, ¿no? Porque hay muchísima lucha más importante. El racismo, sea antirracista, es importante, pero en el mundo negro no es la lucha más importante. Hay prioridades más importantes que el antirracismo. Estoy viendo que la entrevista está, está como girando en torno al a antirracismo y me gustaría que en otra entrevista que se dé, que se hable de más temas. El panafricanismo, el afrocentrismo, que son luchas de liberación, que son muchísimo más importantes que el antirracismo y de eso se habla poco. ¿no? Y volviendo a la pregunta que me hacía tú antes, ¿no? Eh, hay una, vamos, un parón tremendo eh, sobre, sobre ese tema del ¿no? o sea, activismo, tanto eh, antirracista, eh, medioambientalista, feminista. Hay un parón súper grande y que se hace notar muchísimo. Yo recuerdo cuando llegué aquí hace, hace nueve años, había mucho movimiento, eh, eh, eh, eh, había mucha protesta, había muchísima cosa que, hacía, que se hacía y allá de hoy nada. Entonces sí que creo que hay como un paro y un retroceso, ¿no? Y eso se hace notar muchísimo, muchísimo. Y la juventud está muy parada y eso la verdad que es muy preocupante. Desde mi punto de vista, creo que la experiencia fue, fue muy bonita. No son cosas que se consigue en una sola sesión. Hay que ir a por lo menos 5, 6, 7 para que los chavales puedan realmente conectar y entender de lo que se está hablando. En una o dos sesiones no puede estar un chaval con una frica tal y... Se queda con lo superficial, pero no entiende realmente lo que le está contando. ¿no? Y también pues, me llamó mucho la atención que bueno, después de, de, del taller eh, tuvimos la suerte de, dar como, de hacer como una pequeña jornada eh, de trabajo con los profesores también. Y una madre, que era profesora, eh, me dijo durante ese taller que su hijo, después de nuestra conversación, le hacía muchísimas preguntas acerca de África, acerca del tema de los refugiados. Y se cuestionaban muchísimas cosas, ¿no? Es decir, si en una sesión pudimos conseguir eso, imagínate un poco lo que podemos conseguir con 10, 15, o 20, ¿no? Y eso, eh, el cambio de paradigma tiene que empezar por ahí. Es decir, que nos centremos en que esos niños que de aquí a 20, y 30 años serán abogados, eh, diputados, puedan entender que entre África y Europa hay como una conexión, una conexión sana. Y eso es lo que queríamos transmitir desde África clic a a los chavales del instituto. Primero, que dejen de hacer eh, políticas discriminatorias, para empezar. Y segundo, que fomente eh, esa cercanía eh, de la juventud con el continente africano. Sobre todo porque, eh, si nos miramos desde un punto de vista político, económico y desde una relación sana, eh, hablando de los datos, ¿no? de aquí a 2050, África será el continente más poblado del mundo con una media de edad de entre 19 y 25 años, con una juventud superformada. Y siendo un continente también riquísimo en materia prima, yo creo que nos beneficia a ambos que conozcamos nuestra historia, para que cuando llegue ese momento haya una relación sana entre nosotros. Entonces, que ya no sea solamente una, una cuestión de empatía penosa, decir, que sea una cuestión relevante a nivel político económico, que se den cuenta de que pavilen o cuando llegue 2050 se van a arrepentir muchísimo. Entonces, que ponga ya en marcha políticas eficaces para acercar el continente europeo a África. Y como última cosa, que tenéis que seguir África en un clic, porque ahí hablamos muy bien de África y, y os podéis enterar de muchas cosas, chavales y chavales.